Los invito a que no se pierdan todo el contenido que estamos preparando para ustedes para el mes de la leyenda negra. Todo noviembre vamos a dedicar cuerpo y alma para llevarles estos contenidos muy especiales hasta sus hogares. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube y Facebook. En dos marcas muy importantes, Semanario Gaudium y Radio Cristo Rey. Recuerden que la versión digital de su semanario pueden adquirirla en gaudium.codipacleon.org. Y recuerden que la muerte es lo único que seguro tenemos en la vida, pero que la vida hay que vivirla con dignidad.